Vamos. ¿Cuánto te costó? Pues, no, pues, no, no, no, no, no, no, Ven, no eh, ¿Qué opinas el, de la situación el, que está viviendo en este momento? Ah, ok. ¿En, el ¿En la puga de gas? La así la, sí, la, la es. Pues, huele la bien rico. La... Ok. Quiero mandar un saludo a las rindichicas. Vamos no. ah, okay, con el siguiente. A, a ver, Estamos aquí con este individuo. A ver, ¿qué, ¿por qué consideras que nos debieron haber sacado nuestras clases por una simple juega? Imagínate, hace cabum babum. Por el. ¿Qué pasa, ¿Qué rollo? Es cierto. Muy sabias palabras de este chivo. Un saludo a tu mamá. Eh, a Guay, mi eh, a mis amigos todos ahí en la banda. Este pendejo, ok, ok. Que okay, Dios lo bendiga. Este que culero. Ya le pongo pinche. ¿Nos podemos entrevistar? <risa> ¿Qué preguntas? Es que me mandé a hacer el mensaje que me puso más, ¿cierto? Con fines educativos. ¿Seguro? Alaran, a, ¿a quién? No, güey, qué asco. ¿Por qué? ¿A quién, a quién? Ah, bueno. Ah, disculpa. O sea, tema eh, disculpa, disculpa, disculpa. Vamos a más preguntas. ¿Consideras importante este suceso como para que nos saquen nuestras clases? pues nos pues explicando precisamente qué es lo que pasa cuando se expuesto al gas y cómo te puedes enseñar por dentro así que yo creo que sí ah bueno y estás estás conforme con la seguridad que nos brinda Tech Milenio al mandarnos en nuestras casas pues o sea, nos sacan y todo muy bonito, pero no hay papel de dueño desde hace una semana. ¿verdad? <risa> ah, ¿Ah, no ¿Crees que esto puede ser de eh, relacionado en cuanto a los judíos y la Segunda Guerra Mundial? Eh, o sea, nos sacaron todos así juntitos, o sea, hay un chingo de gas. Ay, definitivamente, ahí... definitivamente hay una conexión ahí. Oye, oye. Yo pienso que son nazis los directores de estos Millennium. Ajá. Y, y, no nos dan y, y no nos dan papel. Y no nos dan papel. ¡Legma pussy! puse. Eh, mi mi tercero <risa> pide papel, definitivamente. Okay. <risa> <risa> ¿crees de que Hashtag, ¿crees que esto sea culpa del machismo? Sí, hey, Ulises. Yo digo bueno, o sea, el, el Uber? Uber. Alexander, pues. Ah, ok. Vamos, vamos, oh, gracias. vamos con la maestra, vamos con la maestra. Maestra. Super. ¿Qué opina de esta situación que se está dando aquí en Hermosillo, Campus Tech Milenio? Tenemos que ponernos en acción, todos hacia allá. Ok, nos vamos para allá. Hey, Chester, aquí. Toda esta mi mochila. Se va a, hacer, va a hacer un traslado para la seguridad de todos los estudiantes que se están yendo. Ah, ah, fuga, hey, ya ya va a llegar el Uber, hey, ya va a llegar el Uber porque ya tenemos que irnos. Un beso a todas las chicas que se esfuerzan ah. para llenar de gasolina a todo México, eh, que se parte la madre básicamente. Miren aquí, si, si, si vemos para allá, podemos notar un camión de bomberos, cheque nada más Miren, la magnitud problemática de este suceso ocurrido en Tech Millennium Campus Hermosillo. La verdad es que estoy impresionado, impactado y desconcertado debido a los índices tan bajos de seguridad que se. ¡No es cierto! ¡El gobierno tiene la culpa! No, no, no, no, no. ¡Por acá por la banqueta! ¡Vamos, ven! por la banqueta, hombre! ¡Ey, vamos a entrevistar a ese maestro! ¡Ey, pap! ¡Ey, ya van a venir por mí! Hey, le podemos tirar hey. unas preguntas! <risa> Ah, usted fue el que presenció este suceso más cerca. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted de este suceso? Pues es muy peligroso, ¿no? Porque cualquier momento, cualquier mala conexión que haya o cualquier mal manejo de cargas eléctricas, puede causar. a suponer que de al indicarle que esto sucedió en su mismo salón de clases donde usted y sus alumnos estaban parados en un momento que de algo. educación académica. Bueno, ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo, fue, ¿Cómo se sintió? Mi primera reacción fue decirles, aguántense un rato hasta que acabe la clase. Pero luego cuando se, se intensificó el, el, el olor, decidí evacuar el aula y liberar a todos. Alguien decía que casi me estaba mintiendo. Yo digo, yo digo que arrasa, arrasa, arrasa. No tengo nada más que decir. Ok, eh, pues en unos instantes vamos a estar dirigiéndonos hasta, hasta la salida abordando un carro tipo Uber que viene siendo con la matrícula 666, 69, 666 Pussy Boy 13 Entonces eh, la situación aquí va a estar fea la verdad eh, La escuela va a estar totalmente sola y pues esperemos que todo salga bien y que nuestra escuela no explote eh, Esperamos repercusiones muy fuertes en la infraestructura eh, nos informan que Sebastián Ochoa fue el causante de esta fuga debido a que hoy desayunó huevo. Eh, él exclamó así, agárrense que hoy desayuné huevo y vean lo que pasó. Esto ha sido todo desde Tech Gracias y nos despedimos. Soy Daniel Román, a sus órdenes, buenas noches, vayan eh, con Dios. Román, es homosexual. Cuídense mucho por favor. Gracias.